el seguro cuando el enemigo viene Se escuchan disparos en el barrio, todos temen La muerte no duerme, solo espero que no llegue Cuando estés disfrutando la fama que todos quieren Adicto a las drogas, enredado con mujeres Metido en los vicios, muchos lujos y placeres Pero de nada sirve Solo me volvió nocivo Tu estilo lo extermino siempre con algo más fino. Muchos enemigos que quieren joder conmigo De nadie confío, por eso sigo en lo mío Tengo llena la maleta, buenas letras como meta. Cocino la receta, aquí en mi barrio se receta. Así que no se meta, que en caliente lo aniquilo En el rap soy asesino, pues tu rimas las mutilo Me la vivo tranquilo, siempre al lado de los míos Muchos ya se han ido, por eso ya no confío Siempre metido en lío, estoy buscando en la mano Parar estos problemas todo el día sacando temas Entra el colinena fumando, fumando la hierba buena Así que solo checa el checo en la escena Mi barrio me respeta, no soy un profeta Puras vivencias que en el barrio se cuentan Pura rima disuelta, así que respeta Otra vez de nuevo caminando en la banqueta Mi barrio me respeta, no soy un profeta Puras vivencias que en el barrio se cuentan. Una rima disuelta, así que respeta. Otra vez de nuevo caminando en la banqueta. Versos que detonan como una bazuca. La flaca atrás de mí sin un escalofrío, pero en la nuca. La fama solo llega como catapulta. Prohibida fruta, disfruta. No te preocupes que ya traje mi ruta. 23 pisadas, ni Jordan la seducta. Perro que no la trae, tampoco la pregunta. Fuera de aquí, que como punta, pásame la base que el perre la ejecuta, alto voltaje que te electrocuta, un 2 como Tupac y un 3 de Jorge Luis pa' que no la escupa, mi estilo tan gigante y el tuyo con la lupa, pobre pececillo hijo de puta, camine por la vida pa' que vea lo que resulta, ojos cerrados y directo hacia la tumba, otra rima que retumba pero en el bumba, quiero beber con espuma, negra como puma Torturando a la libreta pero con la pluma Puro peso pluma Estoy volando tan alto que me siento pero en la luna Me tomo la corona aunque no exista vacuna El mundo es la rueda y tu vida la fortuna Siete décadas a que no me quede ni una no, El barrio me respeta Caminando en la banqueta